Adelante. Hola, muy buenas tardes Paula y buenas tardes a todas las personas sordas que nos están visualizando en esta emisión de NotiSeñales. Este tema que mencionas es muy importante, el tema de... Eh, los jurados de votación. Muchas personas anteriormente me han comentado, mira, me han asignado como jurado de votación y no sé cómo se hace este proceso. Por eso es que hoy nos acompaña una invitada muy especial, una mujer sorda que tuvo la experiencia de este proceso y vamos a hacerle unas preguntas alrededor de eso. ¿Cómo vivió ese proceso como jurado de votación? Eh, y sin más, les doy la bienvenida a Caterine Fernández Ávila, que está presente en esta emisión. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación eh, que FENASCOL me ha hecho para participar en este espacio. Ok, muchísimas gracias. Bueno, estoy viendo que tienes unos pequeños inconvenientes con tu conectividad, pero eres bienvenida, Caterine, adelante. Muchas gracias. Cuéntanos, eh, ¿quién eres? Preséntate. Mucho gusto, mi seña es esta. Mi nombre es Caterine Fernández. Yo soy licenciada en pedagogía infantil, Eh, pero ejerzo el rol de, inter de modelo lingüístico. Perfecto, muchas gracias por eso que nos cuentas, eres modelo lingüístico, pero ya estás graduada de una universidad, eres una profesional. Sí, sí, sí, yo ya soy profesional en pedagogía infantil, sí señor. ¡Uy! felicitaciones, eres una muchas docente. gracias. me alegra mucho, ojalá que en un futuro te puedan asignar como docente, ahora sí, eres claro. muy lingüístico pero hay que hacer esa transición como docente que eres, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, ahora quiero preguntarte eh, ¿cómo fue esa experiencia? Eh, nos dices que fuiste jurada de votación hace cuatro años, sí y cuéntanos a todos cómo fue esa situación. Sí, claro que sí. Bueno, hace cuatro años yo tuve esa experiencia de participar. Estoy teniendo problemas de internet. Qué pena con ustedes. Continúa, continúa. Te estamos visualizando. Adelante. Bueno, eh, les comentaba que hace cuatro años... Eh, pues yo estaba empezando apenas a trabajar como modelo lingüístico y cuando recibí un correo de la registraduría donde me decía algo que yo realmente en ese momento no entendía Sí, continúa adelante Bueno, qué pena la interrupción, son problemas de internet Entonces, eh, estuve allí con un maestro, le pregunté eh, qué era lo que decía el correo y me dijeron, ay, ah, usted fue asignada como jurado de votación. Y yo, a mí, a mí me asignaron como jurado. No, yo no tenía ni idea. Es pues, verdad que a mí me pueden asignar como jurado. Pues, nunca he tenido esa experiencia. Bueno, yo quería saber a qué me enfrentaba, entonces eh, yo asistí me dijeron que tenía que ir a una capacitación a Corferias, entonces yo me acerqué allí, pensé que había eh, pues accesibilidad, había servicio de interpretación. Cuando llegué allí al sitio donde me habían llegado la citación, todas las personas eran oyentes, había uno que otro sordo, eh, no recuerdo si eran como cinco personas sordas, nos dijeron que no había pues intérprete. Y pues fue algo que nos extrañó mucho. Qué pena con ustedes los problemas de internet que estoy Continúa. presentando. Continúa bueno. adelante, estabas en Corferias. Sí, entonces eh, pues queríamos saber eh, qué era lo que sucedía allí, que si teníamos intérpretes nos dijeron que no. Eh, nosotros pues obviamente teníamos esa queja, como era que desde esta institución no se había organizado eso, era muy preocupante. Nosotros corrimos el riesgo y aceptamos, queríamos probar, era la primera vez, no sé si fue un error aceptar pues ir de esa manera. Ya llegamos al lugar de votación a donde fuimos asignados, que fue en una institución, yo llegué allí. Eh, pues me han dicho en qué mesa era me dirigía ya a la mesa, al número de la mesa que tenía la citación y pues estando allí eh, yo preguntaba bueno, ¿qué rol o qué es lo que voy a hacer? entonces me dijeron, no, no tengo más sino que escribir yo dije, bueno, soy una persona sorda, ok yo no tenía ni idea cómo era el proceso eh, pero pues por decirlo así yo estaba contenta, quería conocer la situación, quería tener esa experiencia, entonces me decían que era lo que tenía que hacer y así fue durante todo el día. Cuando terminé, ella, ellos empezaron a hablar, estaban muy contentos, las, los otros jurados hablaban entre ellos, y pues yo estaba claro, ahí sin saber ahí sola, qué era lo que pasaba, sí, yo estaba sola. Exacto, estaba sola, no sabía qué pasaba, eh, allí había un policía también, eh, como para que no hablaran otras cosas diferentes, pero la verdad yo estaba muy nerviosa, yo tenía como miedo, no sí. sabía si cometía un error, qué castigo podía tener, qué multa o algo, yo estaba ahí como muy silenciosa, muy juiciosita. Eh, nunca había tenido esa experiencia de que me hubieran pues asignado yo no entendía muy bien qué era lo que sucedía eh, no sabía eh, por qué si las personas so si sabían que éramos personas sordas porque nos enviaban esas notificaciones asignándonos ese trabajo bueno durante todo el día se estuvo allí ya cuando a las cinco ya se cerraron todas las mesas y empieza eh, para hacer el conteo de los votos para saber quiénes fueron las personas que ganaron sí Entonces ellos llegan a unos acuerdos y a mí me dan eh, un rol. Yo tenía que eh, contar eh, uno a uno eh, los tarjetones para saber quién ganaba. Entonces yo empecé pues a ejercer eso. No era muy fácil recordar cuántos eran los votos. Tenía que llevar ah, esa cuenta. Sí, qué difícil. Tenía que recordar muy bien cuántos eran los que llevaba. Uf. Cuando ya terminamos... pues ya se entregó el paquete, un hombre eh, que era oyente, decía que faltaban otros documentos, yo decía que yo no tenía más, decía, no, mire, hacen falta otras cosas, y yo empecé a preocuparme Dios muchísimo, mío. yo estaba muy preocupada, yo veía que hablaban entre ellos, estaban como preocupados como si hubiera un problema, yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo, estaba muy preocupada, la verdad, no tenía la información de lo que ocurría en esta situación, entonces pues estaba eh, hablando ahí, eh, me decían, no, es que hace falta, que, o sea, como que se perdieron los votos, ¿qué pasó? Y yo estaba como muy preocupada, yo no sabía si eh, iba a tener alguna consecuencia legal, si me iban a apresar mm, o alguna difícil. cosa, yo estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Yo estaba muy preocupada, entonces eh, vino un, una, un profesor que estaba ahí y que era como el que estaba supervisando, yo no sabía qué era lo que estaba haciendo, yo no entendía. Entonces me dijeron, no, va a tocar eh, ya como los votos que no están allí, toca romperlos, eh, porque no están los, las cédulas, me hablaban a mí, yo les decía, perdón, yo no, Uf, yo no escucho, yo no. soy una persona sorda. Eh, decían, bueno, no, no importa, no importa, solucionemos así. Yo empecé a sentirme pues muy mal, eh, casi lloro, no tenía esa comunicación, estaba muy desesperada, tenía esa preocupación de si los votos realmente estaban mal contados, había sido yo o quién había sido el culpable. Yo quería tener en ese momento un intérprete para poder entender, pero estaba yo sola en esa situación, estaba muy preocupada muy desesperada, los oyentes me decían tranquila, cálmese, cálmese, yo empecé a llorar, eh, la verdad estaba muy nerviosa, me senté ahí a esperar, eh, ya me dieron como un acta de aprobación, por decirlo así, eh, porque si yo no, yo no puedo como eh, tener, eh, si yo no tengo esa acta, tengo como una multa de 10 millones de pesos, algo así, entonces pues yo no quería eh, enfrentarme obviamente a la justicia como tal ni de ver nada y pues de pronto tener esa multa de los 10 millones entonces pues eh, yo tenía eh, como obligación, tenía que participar allí eh, tener el acta de que había participado como jurado de votación y tenía que enviar ese correo diciendo que yo había participado había cumplido con el papel que me habían encomendado y esa fue como la experiencia que tuve hace cuatro años eh, tuve esa experiencia, eh, después, ahora, vuelve a llegarme la notificación para estas elecciones. Y pues más adelante hablamos de ahora eso. Ahora te mandaron una carta nuevamente, te están diciendo, te están pidiendo ser jurado de votación. Anteriormente, eh, con tu experiencia, hace cuatro años... Eh, Bueno, tenemos algunos inconvenientes con internet, pero bueno, es importante que las personas que nos están viendo, sobre todo las personas sordas, ven este tema del jurado de votación y la experiencia que nos cuenta Katherine. Eh, ¿Ustedes fueron seleccionados como jurados de votación o a la registraduría como personas sordas? ¿Cómo es este proceso en temas de accesibilidad? Déjenos sus comentarios, déjenos sus comentarios aquí en esta publicación. ¿Y cuántas personas nos están viendo en este momento? En estos momentos nos están viendo 54 personas, ojalá que ustedes que nos están viendo, cuéntenos su, su experiencia, y pues a, a través de la señal de Facebook de FENASCOL también pensar que el día de las votaciones pues en cuatro años siempre va a pasar lo mismo pensemos, pensemos porque tenemos que pedir el la accesibilidad, la rejustoría allí es accesible para este proceso. Pueden darnos sus videos sobre este tema. Es la campaña que estamos realizando. Sin accesibilidad no hay derechos. Nos las pueden mandar usando este hashtag. Este hashtag que ven aquí. Ustedes nos es, es, escriben este numeral y nos pueden mostrar qué entidad no tiene accesibilidad o tiene barreras. Ahora vamos a ver un video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 Sin accesibilidad, no hay derechos. Como vimos, pueden enviarnos sus videos sobre una situación muy parecida a lo que estamos hablando de la registraduría. Envíenos sus comentarios y en estos momentos va a ver quién nos ha comentado. Nos saludan, un saludo también para todos. Vemos que en la registraduría es, una, es bien difícil la accesibilidad y no hay claridad. Falta accesibilidad, claro que sí. Hay otro comentario que nos menciona, NAPI. nos dice, muy buenas tardes para todas, a las personas sordas. Claro que sí, necesitamos el servicio de interpretación para acceder a nuestro derecho, es para tener más claridad en la información. Otro comentario nos dice claro que sí, las personas sordas saben y adquieren la información a través de lengua de señas. O sea, ellos son capaces de adquirir información. Otro que nos dice que ha sido una exper la experiencia de Katherine ha sido bastante buena. Ya, ya se nos solucionaron los problemas de internet, entonces sigue Katherine. Perfecto, gracias Paula es. por esa información que eh, nos indicas. Es importante el video que acabamos de mostrar, que las personas sordas generen incidencia. Hemos tenido algunos inconvenientes con la conectividad, pero sabemos que a nivel mundial eso puede pasar. Ahora vamos a seguir eh, con la entrevista a Caterine. Eh, estábamos en la pregunta, ¿recuerdas? Eh, que nuevamente te asignaron, tras cuatro años te, ¿Te asignan nuevamente eh, como jurada de votación? ¿Sientes un orgullo al eh, adquirir este, este cargo público o cómo te sientes? Bueno, sí. El domingo pasado me llegó la notificación de que otra vez había sido asignada. Pues no es que me dé pereza otra vez tener esa asignación. No es eso. Yo quisiera participar, obviamente, pero el problema es que no tengo un intérprete y con la experiencia de hace cuatro años. Sí, y ya pues con, con esa experiencia es muy complicado. Eh, sería muy diferente si, por ejemplo, eh, pues en el lugar, en la institución o donde sea haya la posibilidad de que pues al llegar eh, sé yo misma eh, pueda sí. tener esa experiencia como tal y pues ya no voy a llegar pues obviamente sin desconocer más o menos qué es lo que se va a hacer el proceso porque pues ya tengo una experiencia de hace cuatro años sí Pero pues yo quisiera, obviamente, que estuviera un intérprete allí. Eh, no sé si un amigo que... Una amiga, sí. Teresa, que ya es sí, docente, Teresa, claro. ella trabaja en el Colegio Panamá. Sí. Hace cuatro años ella también tuvo esta experiencia. Entonces yo me le acerqué, le dije, hola, Tere, cuéntame. Eh, te tocó eh, eh, la, eh, como jurado de votación, me dijo, sí, yo sé, yo fui testigo pues que hace cuatro años no hubo intérprete, entonces me dijo, tú puedes pasar una carta eh, hablando pues del proceso, entonces ya de acuerdo a ahí, la experiencia que ella ha tenido en años pasados, porque ella es docente sorda, ella ha prestado pues los docentes, eh, muchas veces han participado como eh, jurados de votación durante muchos años, ya como llevan experiencia, era la primera vez, pues hace cuatro años, y pues ahora, entonces ya ella me dio pues como esa directriz eh, de hacer como un documento, una notificación con mi número de cédula, mi nombre, eh, adjuntando una audiometría, eh, y esperando, pues ojalá que en Corferia, pues cuando tenga que ir a la capacitación, pues haya un intérprete, yo soy capaz, no es que me dé pereza, claro que no, sí. yo quisiera hacerlo, felicito, claro que sí, yo quisiera es. participar porque yo puedo, yo no estoy diciendo que yo así no puedo, es. y quisiera tener y tengo ansias y de poderlo capaz. hacer, claro sí, claro, entonces eh, yo quisiera pues ir allá, vamos a probar, a ver, eh, si sí, pues allí, Vamos a probar si sí, allí en la capacitación eh, yo sigo teniendo eh, pues eh, el proceso con servicio de interpretación. Yo sé que dentro de la registraduría hay intérpretes, pero pues vamos a ver este año cómo nos va. Eh, ayer pues yo estuve en la registraduría en el centro, en el edificio del centro. Eh, me atendió una persona oyente. Yo le dije que era una persona sorda. Entonces me dijeron eh, que fuera al piso 14. Entonces pues me dirigí allí, eh, yo soñaba con que ahí hubiera un intérprete, eh, yo quería probar, eh, yo llevaba la carta en mi bolso y yo quería probar, eh, pues obviamente me dirigí en lengua de señas, le dije que necesitaba un intérprete, era un funcionario, eh, me miró como si nunca hubiera visto una persona sorda, aterrada, yo le dije hola, soy una persona sorda, y eh, yo le decía "Hay intérprete, Sí, yo lo quería hacer en lengua de señas para que se dieran cuenta de la importancia de la inclusión obviamente, ¿sí? porque yo sé que allí trabajan eh, intérpretes hay servicio de interpretación pero pues en ese piso yo decía imposible que no estén bueno, entonces yo llegué allí obviamente eh, quería tener como la información el señor me pasó una hoja y pues obviamente tocó eh, pues obviamente tocó empezar a escribir entonces yo le dije buenas tardes yo quiero saber si hay servicio de interpretación para poderme comunicar con usted y tener eh, la información de manera clara. Me decía, no hay ese servicio. Yo le decía, entonces yo volví, le escribí, le dije, entonces, ¿para qué hablan de inclusión? Si dicen que en la registraduría de inclusión si no hay intérprete. Yo le dije, perfecto. Empecé a escribirle. Yo le dije, en Corferias, en la capacitación, ¿va a haber intérprete? Me dijeron, no, no va a haber intérprete. Ok, le dije, muchísimas gracias. Entonces, eh, yo tengo que traer mi intérprete, soy yo quien tengo que traerlo para ser jurado de votación, porque pues yo ya tenía la experiencia de hace cuatro años, todo lo que me sucedió, cómo me había sentido. Yo quería obviamente eh, pues estar bien, poder defender mis derechos como ser humano. Entonces, pues, esa ha sido mi experiencia eh, por este tiempo y es lo que les puedo contar al respecto. Wow, ¡Qué experiencia! Ahora, la verdad, encontramos en la realidad muchísimos problemas de accesibilidad, muchas barreras, porque el entorno o espacios como ese no cuentan, no cuentan con el servicio de interpretación. Es por eso que nosotros estamos incidiendo para una sí. toma de conciencia, y para que cuenten con el servicio de interpretación. Todas las personas sordas de Colombia deben enfocarse en hacer incidencia para temas relacionados como ese. Ahora dentro de los comentarios veo que una persona llamada Mauricio Fonseca nos cuenta que él también vivió una experiencia similar, él fue sí, jurado de votación en dos ocasiones, y pues eh, no asistió y luego se encontró con que había sido sancionado, él empezó a gestionar, a solucionar en compañía de un abogado, y se exoneró de esta sanción, pero casi le aplican esta multa, y esto es una situación sí, que pueden pasar otras personas. Una multa de 10 millones de pesos es gravísimo. Entonces, eh, es uno de los comentarios que vemos allí, es importante... Eh, Hacer pedagogía, toma Ojalá de pueda hacer. ese concepto electoral, hacer. si nos toca hacer esa incidencia. Sí, adelante. FENASCOL en este momento está preparándose para que la próxima semana podamos invitar a uno de los funcionarios de la Registraduría Nacional y podamos dar solución a este tipo de problemas para que a futuro no se presenten, cuéntame. Sí, yo quisiera eh, comentarte con la persona oyente con la que yo estuve hablando, que me decía que no había servicio de interpretación y que no iba a haber servicio de interpretación. Yo obviamente me molesté mucho, yo no me podía aguantar, porque como es que ya cuatro años después con la experiencia que tuve, entonces eh, pues yo ya había tomado una decisión, yo ya había hecho una carta, eh, llevaba la audiometría, la cédula como tal, y le dije, necesito que ya me quiten de ser jurado de votación de la lista de las personas asignadas, porque si yo en la capacitación no voy a tener intérprete y ese día tampoco voy a tener intérprete yo no voy a vivir esa experiencia ni voy a estar allí sin entender qué es lo que se dice, pues yo ya tenía esa experiencia que me marcó de hace cuatro años y yo no quiero volver a vivirla obviamente es una decisión que yo ya tomé y entonces él pues me hizo el radicado y me dijo que en diez días me respondían, estoy esperando la respuesta a ver qué sucede si a mí no me dan respuesta Obviamente yo tengo que volver allí, iría obviamente con un intérprete y explicaría bien la situación y la decisión que voy a tomar porque tengo derecho y están vulnerando mis derechos, de la oportunidad de que las personas sordas pues puedan participar Así en estos es. procesos, pero en este momento eh, de formación no hay eh, es, estas... Entonces se están vulnerando esos derechos, eh, simplemente tiene uno que asistir porque sí, no. y hacer lo mismo que sucedió hace cuatro años, yo no lo voy Bien. a aceptar, yo ya llevé este documento, esperemos a ver qué sucede y qué respuesta se me da. Perfecto. Ahora vemos que muchas personas sordas en el territorio nacional eh, han buscado apoyo, dado que también están en la misma situación, que han sido seleccionados como jurados de votación. ¿Tú qué les recomiendas? Pues un saludo a todas las personas sordas que me ven, un abrazo. Eh, yo quiero pues, eh, obviamente, aconsejarles. Eh, de, ya viviendo la experiencia hace cuatro años de esta situación de todos los problemas que viví entonces pues la posición es tener una posición muy firme eh, ya sabemos que en la registraduría, ni siquiera en el edificio como tal, hay servicio de interpretación. Entonces, eh, en todas las instituciones eh, donde hay que ir a prestar ese servicio, es algo muy delicado porque se manejan documentos legales, es muy documentado, muchos documentos que son eh, delicados. No quiere decir que nosotros no queramos hacerlo, que queremos tener ese proceso, pero es importante hacer un documento con la audiometría, la fotocopia de la cédula, dirigirnos a la registraduría solicitar nuestro derecho y decir que no vamos a participar porque no vamos a tener ese servicio de interpretación, se nos están vulnerando los derechos a la accesibilidad, no en la formación o no en la capacitación que sea, no hay intérprete, entonces exigir que se nos quite de la lista de las personas que van a prestar ese servicio como jurados de votación y vamos a tener tranquilidad, obviamente. Sí, sería esa la sugerencia a las personas sordas. Perfecto, muchas gracias por esa recomendación. Creo que es importante que la comunidad sorda que ahora te está viendo tenga en cuenta tu experiencia para que vivan sus procesos. FENASCOL en este momento está haciendo un documento borrador a modo de carta oficial para subirla a, a, a las plataformas o a la página digital y... Eh, tener en cuenta este sustento para que las personas sordas que son eh, seleccionadas como juradas de votación cambien su nombre y pongan su documento de identidad y lleven este documento para hacer eh, este ejercicio ¿sí? ahora nosotros, la federación va a tener este documento y lo va a publicar para que ustedes lo tengan en cuenta como una información importante de acuerdo a tu experiencia de hace cuatro años y todo lo que nos cuentas, dices que quieres que te quiten de esa asignación eh, como jurado de votación, pero si se da eh, efectivamente el servicio de interpretación en la capacitación previa al día eh, electoral, tú ya sabes qué debes hacer, eh, puedes estar sentada en tu mesa de votación, pero quiero preguntarte, ¿requieres el servicio de interpretación en toda la jornada?, porque dado lo que hiciste hace cuatro años, la comunicación fue algo difícil, pero consideras que debe tener el servicio de interpretación en toda la jornada electoral, dado que la actividad que hiciste no era muy compleja. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí, eh, hace cuatro años y respecto a esa experiencia que me tocó obviamente eh, comunicarme por español escrito. Si tengo un intérprete en la formación es muy importante y pues no sé si todo el día, si, eh, todo el día tener el intérprete allí en la institución acompañándome durante este ejercicio de jurado de votación, eh, yo creo que no es necesario. Lo más importante es tener la información, tener el contexto sobre todo de esa formación, cómo se llenan los formularios, cómo se eh, hacen los conteos eh, de los votos, ya teniendo esa formación, eh, ya creo que puedo ejercer el rol como tal y puedo saber qué es lo que sucede cuando se nos asigne cada uno de los roles dentro de la mesa. Eh, no es algo que es imposible de hacer, es algo muy fácil, de pronto llega la persona, se verifica la cédula, pero lo más importante que sí debe de haber servicio de interpretación es en el cierre. En el cierre electoral es importante al finalizar Ajá. la jornada, porque eh, ¿qué sucede? Eh, de pronto si hay algún problema, alguna inconsistencia, esto puede haber un problema pues legal, entonces teniendo el intérprete uno se pudiera defender, eh, pues obviamente si tengo el intérprete accesible, entonces sería muy importante el servicio de Interpretación para poderme comunicar en ese momento porque pues yo no voy a tener la información eh, si yo quiero eh, participar o decir algo decir que algo falta yo pudiera defenderme porque voy a tener esa mediación del intérprete y en ese momento sería vital no todo el día, obviamente sería sobre todo a las 5 de la tarde que se hace el cierre Eso es muy importante lo que nos cuenta saber eso, porque la verdad, por ejemplo en algún momento, eh, si hacemos incidencia y se logra que se cuente con el servicio de interpretación en la registraduría, eh, es importante reconocer que nuestro territorio no, nacional es, es muy grande traería. y que el presupuesto que tiene eh, la entidad no es suficiente para uh, suplir el servicio de interpretación en todos los lugares de votación pero es importante eso que nos dices de que al momento del cierre hay una comunicación efectiva no un intérprete en toda la jornada sino en esa última parte de eh, la jornada electoral eh, prontamente vamos a invitar a uno de los funcionarios de la registraduría nacional para que pueda conversar alrededor de esto dado que estamos a puertas de la votación y que es muy probable que muchas personas sordas se enfrenten a la asignación como jurado de votación. Es importante requerir el servicio de interpretación en las capacitaciones previas al día electoral y que en la jornada de votación se cuente con el servicio de interpretación al final, en el cierre, en el, en el conteo de votos. Muchas gracias por esta entrevista, por tu experiencia. Si quieres agregar algo más, ¿Quieres decirnos algo más para concluir? Sí, sí, eh, como eh, avisarle a la comunidad sorda que tengan mucho cuidado con dos situaciones, ¿sí? La primera es a los que trabajan en el distrito, que son maestros, o las empresas, que son empresas públicas porque allí es donde las personas dicen, yo puedo ser jurado de votación, a mí de pronto no me ha llegado eh, ninguna notificación o algo. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué sucede? En general, eh, bueno las personas que tenemos eh, roles de maestros, eh, sí se llegan eh, esas notificaciones a otros no. Es diferente cuando se trabaja en una entidad del gobierno a una empresa privada. Son dos eh, líneas diferentes, entonces tener en claro eso, ¿sí? Porque a veces dicen, pero es que a mí nunca me han notificado, yo no soy jurado de votación. Así es. Yo quisiera tener esa experiencia, pero entonces depende en dónde es que uno está laborando ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, si uno trabaja de maestro o en una empresa pública, entonces sí se va a ejercer ese rol. Pero, por ejemplo, si yo soy un carpintero uh -huh. o yo estoy eh, en oficios generales en otra empresa, obviamente yo no voy a ser asignado como Perfecto. grado de votación. Dentro de los comentarios dicen... Eh... Yo fui eh, un estudiante de universidad y me escogieron como jurado de votación siendo estudiante universitario. Sabemos que el gobierno tiene un sorteo, ¿sí? Eh, y se establecen estos roles, como había dicho eh, Paula, eh, 690 mil en toda Colombia son elegidos a la suerte para estas actividades. ¿Sí? Y muchos sordos dicen, vea, eh, yo he salido seleccionado, es por eso que debemos hacer incidencia a la Registraduría Nacional y es importante también contemplar en otro espacio eh, algún funcionario de esta entidad para hablar con ellos. Gracias por tu experiencia, Caterine. Eh, lo que nos cuentas es maravilloso, lo que nos dices es que eres una persona sorda y que eres capaz, que asumes los retos, que no te dan pereza este tipo de, de espacios,